La gente lo miraba y era muy tonto. No sabía lo que hacía. Cuenta la historia que un día estaba grabándose, pero no sabía qué era esto. Hasta que tuvo una idea. La perdió. Tuvo otra idea. También la perdió. Tuvo otra idea. Y al parecer no supo qué fue lo que hizo. Bueno... Al siguiente día, siguió con su cámara. No sabía qué hacer y no sabía hacer más nada que bobadas. Y bueno, lo que pasó fue, este niño, lastimosamente, siguió vivo. Y bueno, estamos aquí. Tuvo una idea, encontró esto de su madre, pero supo que no era de él. Lo tiró, lo tiró, lo tiró. Tuvo una mejor idea. No sabía qué hacer hasta aquí. No tuvo más ideas. Estaba muy triste. Estaba llorando. Todos los días lloraba, pero no tenía nada que hacer. Hasta aquí se volvió un terrícola, un extraterrestre. Se dio un cabezazo en la cabeza y al parecer quedó